Hoy te vamos a enseñar a configurar internet en tu iphone, puede ser que te acabes de comprar un iphone o que te hayas cambiado de compañía y no te funcione internet, pues con este tutorial para IOS 7, IOS 8 y posiblemente también funcione con IOS 9 puedes configurarlo, lo primero que tenemos que hacer es ir a ajustes, una vez dentro de ajustes elegimos la cuarta opción que es el primer icono verde donde pone datos móviles. Una vez aquí dentro activamos la primera opción, datos móviles de nuevo, luego voz y datos puedes dejarlo en 3G o en 4G como tú quieras y la tercera opción itinerancia de datos puedes dejarla activada o desactivada. A mí me funciona dejando desactivada, si a ti no te funciona internet prueba activarlo a ver si te, te funciona. Y luego una vez hecho esto tenemos que irnos a la cuarta opción, red de datos móviles. Si no te aparece esta opción, tienes que ponerte en contacto con tu compañía para que te la active. Bien, entramos en Red de datos móviles y vemos que hay tres campos a rellenar. Punto de acceso, nombre de usuario y contraseña. En este caso, lo hemos rellenado con los datos de Orange España. Si tienes que rellenarlo con otros datos de otra compañía o de otro país, sigue el post que verás ahí en pantalla, el enlace, y ahí aparecerán unas tablas según tu país y tu compañía para rellenar estos tres campos. Punto de acceso, nombre de usuario y contraseña. Una vez que hayas rellenado todos esos datos, ya tendría que funcionarte internet en tu iPhone. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like y si quieres continuar viendo nuestras noticias, te animamos a que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias y hasta la próxima.